de un túnel, estamos en la nueva actualización en la 3.24.0.0 no estamos en la .1 porque aquí Nelson ha hecho algún pequeño cambio y bueno han añadido varias cosas que lo voy a enseñar así por encima, vale, han mejorado Grecia, vale, han añadido más cosas a, a los NPC tanto de los omegas como los Erenic Force, que son los dos grupos de, de Grecia de NPC, ya sabéis que están enfrentados, unos están en el norte, estos están en el, en el sur. Los de los Gernic Militar y son los del, los del sur y estos son los del norte. Los que están en, el, en, el, en un búnker. También he añadido unas skins de los coches de carrera. Que no sé cómo spawnarlas. Voy a ver si puedo encontrar, yo sé, sí, un coche. No sé dónde aparecen, tío. Eh, estos coches. Pero bueno, yo he conseguido, he conseguido la, la skin de un coche. Que ahora os enseñaré cuál de las dos es. Eh, también eh, han extendido Irlanda hasta junio de el 15 de junio hasta el 15 y eh, también han modificado la dagger, han hecho que pase de ser eh, rara a épica y que eh, pase de, de hacer de daño en la cabeza de 1,2 a 1, ¿vale? Luego también han añadido eh, algunas cosas a los servidores. Eh, que puedes hacer ponerle iconos a los servidores ya se podían antes pero ahora te salen no y yo me meto aquí a internet y hay algunos servidores que por ejemplo veis aquí que tienen iconos bueno aquí los rusos a Pandahood, también han puesto aquí madre mía cuántos pandajut me cago en todo bueno como podéis ver no eh, bastante bastantes cosas yo intentaré ponerle a mi servidor que ahora mismo es mi servidor como podéis ver le doy a LAN y no, no está porque está estoy modificando algunas cosillas pero bueno eso por un lado luego eh, han añadido otra cosa que no sé cómo se puede quitar vale eh, yo aquí no no lo veo tumban en servilis no vale vale a ver, esto share. vale yo aquí en añadido no veo lo que han puesto. No lo veo, han puesto una cosa que yo no lo entiendo y si será un fallo o qué será una cosa borrosa, ¿vale? Bueno, vamos a meternos en Grecia para empezar. Vamos a meternos en Grecia y voy a intentar buscar el coche a ver si lo encontramos aunque creo que debería haber reseteado el server bueno, estoy aquí si de este, a ver si me salía que es aquí en Tricala que este es de los pocos sitios que me conocía pero bueno, a ver, los sitios que han cambiado es el gerenic Force, que este no es el que a mí este no es el que a mí me gusta yo soy más de los de Omega, que son los de Bloomberg, que están aquí arriba tengo una misión de omega, si ¿sí? tengo ahí arriba una misión de omega, vale, ahora mismo veis el juego normal, ¿no? Si sí, oye, el juego no le pasa nada, está, está normal, si ¿sí? las skills venga, me las voy a subir otra vez al tope, porque no sé por qué no están al tope, muy bien, todo perfecto. La cosa cambia cuando paso de primera persona a tercera persona, vale. Para empezar, el escudo este me lo tengo que quitar porque me ha tocado las nuevas cajas. Me compré unas cajas y me ha tocado mierda y bueno quería probar el escudo. Vale. No entiendo qué ha hecho Nelson que ahora el borde de la tercera persona se ve borroso. Mirad dónde tengo las misiones. ¿eh? Arriba a la derecha. Le pone Omega. ¿Veis el árbol? ¿No lo veis como así como pixelado? Como, como borroso No pise la borroso Vale Nelson Una gran pregunta que tengo yo ¿Por qué coño haces esto, tío? De verdad ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto, Nelson? ¿Por qué lo has hecho? He estado mirando opciones He estado mirando por aquí Aquí nada Gráfico el, le he, quit he quitado el bloom Por quitarlo Porque el bloom es una mierda El bloom no sirve para nada Pero vamos Nada, me he puesto aquí Filmgrine, esto ¿Ves? Esto Esto es la puta mierda Del Chromatic Aberration Joder, menos mal Vale, pues esa cosa Lo han Improvement, ¿vale? Lo han mejorado Que menos mal yo Menos mal que lo he encontrado Y, y, y mira que lo he quitado antes, eh. antes lo he quitado Y no se, me, no se me quitaba, pues bueno Ahora sí, perfecto pues se veía de putísimo culo, tío. Es Lo han mejorado y yo lo tenía antes puesto y no, no pasaba nada. Pues ahora, ahora al parecer lo han mejorado y se veía todo de putísimo culo. Bueno, a ver, ya. Gracias, las cosas están arregladas. Muchísimas gracias. Perfecto. Vale. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Bien. Vamos a subir. para empezar a ver. Mi señor mojancito feliz. Vamos a ponerle la key. Porque, hay, la llave, por favor. Gracias. Equipo, Porque la verdad es que me, el escudo ese me parece una mierdilla, la verdad. Eh, he abierto alguna caja y bueno, pues me han dado. Minotaurs cuernos. ¿Vale? Que me he quitado. No lo sé, pero vamos, esto me lo voy a quitar. Sí o sí. Creo que me he quitado el dónde están los auriculares verdad exacto que son mi best bien manda los minutaur horns esto el escudo otra corona de esta que la pasaré a la cuenta de de, de mi negro y mandado esta knight rider bueno supone que brilla no sé me lo podría equipar que a ver tengo la otra knight rider y la otra knight rider que es mejor, me mucho la de las versiones Mejor, y bueno, y luego el Coche, que es lo Lo más importante, que no me ha tocado Obviamente, el coche hay que comprarlo porque Es del Stockpile, hay que comprarlo Y es este, ¿vale? Coche este, que es el coche de carreras Pero yo no lo encuentro, así que vamos a hacer Lo siguiente, vamos a darle a play no sin el player Reset, world Y play ¿Vale? Vamos a... Um... Vamos a entrar y vamos a ir a, al sitio este. Bien. Tricala barra teleport waypoint. Yo darme un puto coche, tío. Es que no es que no sé cómo es el coche. Yo yo qué sé. Pongo barra vehículo race no me va a salir. Te voy a poner una idea. Barra vehicle 100... 210. Por ponerlo. No me sale. Barra vehicle 109. Por el 109 sí existe. Yo sé, que no sé hasta cuál puede ser. Barra vehicle 180. Coño, este he puesto barra V. Barra vehicle copiar es que no sé es que no sé cuál cuál cuál es el, el vehículo 180 es una moto 190 ah, 190 ya me existe 185 la bici 186 nada 185 es el último es que no sé no sé cuál cuál es el vehículo la verdad no tengo ni idea. 170. 170. Y yo. ¿Qué pasa? ¿No hay 170 o qué? ¿Se han saltado? Ah, no pues nada, se han saltado el 170 barra el vehículo 171. Coño. ¿Y por qué si hay el 180? Bueno. Eh, que no encuentro el coche. Hay otra zona. Me puedo ir para allá, la verdad. No hay problema. A lo mejor me, me hago pero bueno. Por White Point. Mira, aquí hay un coche. Una caravana. ¡Metáfora! Me cago en la puta. ¡Metáfora! Se llama. El, el cochecito. Da nombre feo. ¿Esto es una caravana? Bueno, vale. Pues me voy a morir eh, aquí con la caravana. Vale. Pues no sé, que no sé cuál puede ser la idea del vehículo ese. Bueno, la cosa es que me he comprado la skin del coche. Pero no me sé la idea, La buscaré. Viendo coches que no he visto en mi vida. ¿Qué coche es este, tío? ¿Dónde coño se encuentra? Y yo, después he puesto 844 He puesto. ¿Yo es que? ¿Cuál es? ¿Y yo? Hostia. Madre mía, no estoy fuerte yo ni nada, ¿no? La verdad es que no. No sé. He estado mirando por aquí a ver si encuentro el rally coche este, pero por aquí no me sale. Yo no lo veo. La verdad, no lo veo, no lo veo. Por aquí no me sale el rally coche. He estado aquí mirando a ver si yo qué sé, lo han metido. Aquí no hay ningún rally, mira que está buscando, eh, pues nada Aquí no hay ningún rally. aquí lo que hay es Race Tú pones aquí rally Y te dicen, tío, que va, tío, está flipadísimo de la cabeza, aquí no hay nada Y ya lo sé Sí que basta con verlo, A ver, sé que está Por aquí están los Race car yo qué sé yo, 82, por ejemplo, ellos Barra, vehicle, 82 Claro, es que es este coche y este coche no hay nada que ponerle. Este coche no hay nada que ponerle. Yo sé, este por ejemplo. No, ¿Eh? nada, las luces. Porque este, yo sé que no.. Que no hay.. Que no hay, no hay coche. El coche no está. El único coche así de carreras que yo he visto. Es este, el Sport Car. Esto es un rallycar, un rallycar, yo la verdad es que lo flipo, ¿de dónde voy a sacar yo este coche? Yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el coche este? Dejadlo, abandono, no, no aparece, vaya que he mirado en toda mi fuente, he mirado en todos los sitios eh, para el rallycar, pero no hay ningún rallycar, Mántima. Mantimado, tío, me he comprado una skin para un, pa un objeto, para un vehículo que no hay en el juego. Bueno, pues nada, yo, yo qué sé, me pondré a resetear el mapa todas las veces que sean necesarias hasta que aparezca. Es que no, no, me sé otro sitio de carreras que que el que estoy yendo todo el rato. Vamos, yo aquí no conozco otro más que este la verdad tampoco he visitado Grecia mucho y mira que he estado dándole vueltas al mapa ¿eh? pues este es el único sitio que conozco así yo sé yo pondré me pondré a moverme por aquí yo que sé no encuentro mira aquí hay otro sitio de esto Pero eso no es un rally car eso es un un tractor un tractor un antrack ¿Ves? Que no, que no... Que no hay rally car, tío. Yo no... No conozco sitio donde, donde lo haya. Aquí, pues, ir a un sitio, ¿sabes? Aquí, que rally car va a haber? Ya sé, aquí... Aquí, a ver, no hay ni zombie. que sé? Yo... Aquí nada. Aquí, ¿qué va a haber? que sé? Mira, esto, esto puede ser... Una zona de rallies. No sé, está, está en la mina, tío. Está en la mina, compañero. Que, que, que yo qué sé. ¿A dónde me voy, tío? ¿A dónde me voy? Aquí al faro. <ríe> en el faro donde van a hacer muchas carreras. Bolos. Por ir a un sitio. ¿Qué va? Aquí hay bicis. Bicis, el zombie este. Aquí... No, no La mía Otro sitio por ahí Nada Cardiza Farmes Bueno, farme esta yo para que me hago TP aquí, ¿sabes? Aquí Aquí no hay nada Tricala, que es el único sitio donde hay una zona de estas Entonces será ese el coche, ¿no? Vamos que como sea ese el coche Ese coche es rojo, tío coche rojo es que puede ser ese coche perfectamente vamos que como sea ese coche como sea ese coche ya no sé qué decir la verdad más que qué colores hay para este coche en la cosa hay de todos los colores o hay un, un solo color que es la gran pregunta verás verás como sea este coche tú verás como sea este coche de mierda porque vamos, este coche es una puta mierda. No. No lo es. No lo es. Gracias. Gracias por no serlo, la verdad. Que la verdad es que me habría decepcionado un poco. Yo qué sé. Yo voy a ir otra vez aquí. Que va, decepción absoluta. Y ya lo que sé, lo que me queda es el nariz este, ¿eh? Uh, aquí con los zombies muy bien, sí sí sí venga, venga vale mayos f1, otra vez tío sí. vale, que aquí tampoco hay, bueno que sí, que mantima que... que me he comprado la skin de un de un vehículo que ni existe eh, en el juego pero nada, lo que pasa por comprar cosas sin, sin mirar tío, no lo recomiendo la verdad. Voy a donde vaya, voy a donde vaya, no, no voy a no voy a encontrar nada. Queda, no? que mantima. Pero bueno, esto, esto sería la actualización de, de esta semana. Esperemos que Nelson pues, no sé, meta el vehículo. ¿Sabes? Me han metido una skin, no metió han metido el vehículo, no sé. Estaría bastante bien, la verdad.